A partir de este momento inicia Sinfo noticias el noticiero estelar de El Reportero Honduras. Un momento. Antes, suscríbete a nuestro canal, comparte, interactúa en la caja de comentarios y... ¡Comenzamos! Última hora. Última hora Última hora Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Sinfo Noticias. Esta es la emisión estelar de El Reportero Honduras. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra plataforma de redes sociales. Gracias por estar con nosotros este día 8 de junio de 2021. Un poco eh, opaco ha estado el día... En horas de la tarde, aquí en la ciudad de Tegucigalpa, incluso se ha registrado cierta actividad eléctrica, se parece que va a llover en los próximos minutos o en las próximas horas, al menos aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Ya vamos a tener las condiciones del tiempo para que usted se entere cuáles son las condiciones del tiempo que van a imperar, pero antes de irnos ya... Eh, con las noticias en el reportero Honduras Tenemos algunos avances de las noticias más importantes Que vamos a abordar este día en esta emisión de noticias Más de 12.243 trámites de tarjetas de identidad Se han realizado en favor de los hondureños en los consulados móviles Hoy arribaron unas 13.000 vacunas Regaladas por el gobierno salvadoreño a Choluteca y a Nueva que dándole que pensar al gobierno hondureño Nayib Bukele. México dona 100 mil vacunas a Honduras, con las que se aseguran a la fecha 14 millones de dosis, según el gobierno, juzgue usted. Desmienten que vehículos comprados con la tasa de seguridad se asignen a funcionarios de entidades que no son beneficiadas por esta tasa de seguridad poblacional y que ha hecho Kamala Harris en México este día en su visita oficial a Guatemala y a ese país Azteca, Ya le vamos a tener los detalles de las noticias más destacadas en las últimas horas Como siempre ofreciéndole a usted los acontecimientos más importantes de las últimas horas Así que pendiente de la emisión Gracias a usted por estar ya conectándose a nuestra plataforma de redes sociales Hemos eh, pues, utilizado de plataforma oficial esta transmisión Nuestro sitio personal en el Facebook Agradeceremos que usted comparta por favor esta emisión, no hemos eh, pues compartido nosotros aquí porque estamos totalmente en vivo, pero agradeceremos que usted eh, pues nos apoye en esa, en esa materia, verdad, compartiendo la transmisión del reportero, nosotros vamos en algún momento también a compartirla con los amigos en nuestras distintas plataformas, en nuestra plataforma en el reportero Honduras, ahí en Facebook como el reportero HN Oficial. Igualmente nuestras transmisiones en nuestro canal en YouTube, El Reportero TV HN Y también en el, el Twitter, estamos como El Reportero HN Estamos en diferentes plataformas, también transmitimos los clips en audio eh, de las noticias de El Reportero Honduras Pero sin más preámbulos, nos vamos con las noticias aquí en El Reportero Honduras bueno, les hablábamos hace un minuto de las vacunas que han arribado este día procedentes de El Salvador. Hoy partieron desde El Petén. O oh, perdón. Hoy partieron desde el Centro Nacional de Biológicos, Cenavi en Soyapango en El Salvador. Los camiones con las dosis contra la COVID-19 que el gobierno del de presidente Nayib Bukele dona a los municipios hondureños de Nueva Ocotepeque y también de um, Choluteca. Así que hoy han arribado estas vacunas. El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alavi, da a conocer la estrategia implementada para la entrega de este donativo de dosis de anti-COVID aquí en Honduras. Vamos a escuchar brevemente lo que explicaba Alavi, el ministro de El Salvador. Nuevamente en esta ocasión vamos a trasladar primero la, la, lo relativo a la primera dosis y posteriormente la segunda dosis. ¿Por qué? porque es muy importante que ellos puedan ir identificando en, la, en, la, en el protocolo de vacunación aquellos cuellos de botella que puedan de alguna manera mejorarse en el tiempo, estamos abiertos a darles toda esa asesoría. Eh, en cuanto a la experiencia hay más de 2 millones de dosis aplicadas lo cual nos posiciona con mucho más eh, conocimiento ante el manejo y el protocolo de vacunación y esto nos permite también darles a ellos la tranquilidad de que no existe riesgo del resto de dosis permanentes si en dado caso ellos identificaran situaciones eh, que pudieran de alguna manera no estar previstas sin embargo siempre El Salvador pues, solicita eh, que nos expliquen o que, que nos den esa información por relativa a todo el proceso de vacunación para asegurar que este biológico va de manera segura se entregue por supuesto eh, se hace un uso seguro del, del biológico bueno ahí escuchábamos las explicaciones de el ministro de salud de el Salvador don um, Francisco Alavi este día que fueron enviadas estas dosis, 13.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 por parte del de gobierno salvadoreño. Bueno, esto abona a la necesidad que tiene el pueblo hondureño de adquirir y tener pues, disponibles dosis suficientes de vacunas. Entre más vacunas ingresen de, de donde sea... Es muy importante para los hondureños. Pero miren, hoy el presidente de Honduras ha dado a conocer que el gobierno salvadoreño, igual el gobierno de México, eh, ha entregado o ha ofrecido 100 mil dosis de vacunas. El presidente Juan Orlando Hernández anunció este martes que México confirmó la donación de mil vacunas a Honduras para continuar la campaña de inmunización contra la COVID-19. Quiero agradecer al pueblo y gobierno de México porque anoche nos confirmaron la donación de mil dosis que llegarán al país próximamente igualmente agradezco a otros países como el salvador e israel que también nos han apoyado para obtener la vacuna para nuestro pueblo expresó el presidente hernández eh, vía twitter la donación de méxico se suma a otros lotes de vacunas anti-COVID donadas por países amigos y mecanismos multilaterales así como las compradas por el gobierno del presidente hernández con todas las cuales se está inmunizando a la población a la fecha son 14 millones de dosis contra el mortal virus, las que están aseguradas para el país, entre las compradas por el gobierno y el Instituto Hondureño de Seguridad Social y las donadas por el mecanismo multilateral COVAX-GAVI, Israel y El Salvador. Eso es lo que ha informado en las últimas horas el presidente Juan Orlando Hernández con respecto a esta donación de vacunas que está anunciando el gobierno de El Salvador y en, en las últimas horas también personal de salud ha recibido la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. El proceso de inoculación contra la COVID-19 con una segunda dosis de la vacuna Sputnik B se realizó este martes en el centro de salud Alonso Suazo de esta capital de Tegucigalpa bajo un ambiente de comodidad, tranquilidad y seguridad del personal de salud que la recibió. La aplicación de la segunda dosis a los trabajadores de la salud que estaban pendientes o que habían recibido una primera dosis entre el 22 y 23 de abril anterior, se llevó a cabo mediante una jornada de inmunización en el segundo piso del de centro de salud Mario eh, Suazo, ¿eh? ¿verdad? ahí en cerca del estadio. El proceso de inmunización con Sputnik B inició dos días después de que llegaran al país las primeras 40.000 dosis de un contrato de 4.2 millones que firmó el gobierno del presidente Hernández con el Fondo Ruso de Inversiones. Así es, el, esta es la información que da a conocer el gobierno de la República con, con respecto a las dosis de vacuna Sputnik B que está anunciando el gobierno que eh, pues eh, miren ustedes cualquier cantidad de vacunas Sputnik B pero creo que mm, es una parte la que ha llegado de estas vacunas dice el presidente Hernández que bueno pues, el gobierno dice que es, es un contrato de 4.2 millones de vacunas Sputnik B el, el contrato que se ha firmado con eh, con el gobierno ruso para la adquisición de la dosis de la Sputnik. Bueno, vamos a continuar con las noticias aquí en el reportero Honduras. Eh, tenemos más información que ofrecer a todos ustedes aquí en la emisión de noticias de el reportero Honduras. Bueno, vamos a esperar que... Um, Hoy ha habido una manifestación por parte de eh, representantes del Comité Central verdad, con respecto a la Embajada de, de, de Honduras en Jerusalén. Los comités locales y el Comité Departamental, así como los convencionales de Francisco Morazán, pidieron este martes a las autoridades del Comité Central del Partido Nacional que preside David Chávez Madison que respalde la decisión del gobierno de trasladar la embajada eh, de Israel eh, en Israel de Tel Aviv a Jerusalén es lo que han planteado hoy eh, es lo que han planteado hoy el Representantes del Comité Central del Partido Nacional. Vamos a escuchar brevemente lo que daban a conocer en esta conferencia de prensa. Muy buenas tardes. Este día comparecemos ante la opinión pública y, en especial, ante el pueblo hondureño, haciendo de su conocimiento que nosotros hemos sostenido reuniones con los comités locales y con los convencionales del departamento de Francisco Morazán para poder hacer del conocimiento nuestra postura como comité departamental de Francisco Morazán en donde nosotros respaldamos al presidente de la república y al gobierno en sí sobre la postura que el comité departamental de Francisco Morazán tiene ...y que le solicita al presidente David Chávez Madison para respaldar el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y el reconocimiento como capital de Jerusalén de Israel, nosotros como comité... Bueno, continuamos aquí en el reportero Honduras con las noticias... Eh, se da a conocer esta información sobre las solicitudes de tarjeta de identidad en los consulados móviles. Los recientes 14 consulados móviles que realizó de forma simultánea el gobierno bajo la coordinación de la Cancillería y el apoyo del Registro Nacional de las Personas dejó un recuento de más de 12.243 eh, 12, trámites realizados en favor de los hondureños ...que viven en esa nación. Según un informe oficial de la Cancillería, esa institución realizó 6.100 servicios consulares y el Registro Nacional de las Personas 6.143 trámites para eh, la obtención del Documento Nacional de Identificación, el DNI. En el caso de la atención consular, además de acercar los servicios a 6,100 hondureños que programaron su cita consular, la actividad contribuyó para reducir la mora de la atención consular que provocó la actual pandemia del COVID-19 desde 2020. Eso es lo que se da a conocer con respecto a esta actividad consular para la solicitud de la tarjeta de identidad. Y nos vamos de inmediato con las condiciones del tiempo. ¿Cómo va a estar el, el tiempo este día miércoles? Mañana miércoles persistirá la convergencia de vientos y humedad, humedad provenientes del Océano Pacífico y Mar Caribe, generando lluvias y chubascos débiles. A moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada para la mayor parte del territorio nacional. Los mayores acumulados de precipitación se esperan en sectores de las regiones sur y occidente. La fase de la luna, cuarto menguante oleaje, el litoral Caribe de 2 a 4 pies, el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies. Esa es la información desde Senaos que la comparte el amigo Francisco. Argeñal, el meteorólogo de Senaos. Bueno, hoy ha salido a colación y a mucho debate una noticia que se da a conocer sobre la compra de vehículos por parte del gobierno eh, mediante los fondos de la tasa de seguridad poblacional y se criticó en horas de la mañana que muchos de estos más de 2.000 vehículos fueron fueron asignados a personas que nada que ver con el tema de seguridad, a funcionarios públicos que nada que ver con el tema de la seguridad. Aquí en nuestro pueblo hay un dicho que dice: cuando el río suena es porque piedras trae, cuando la gente dice algo es porque la gente sospecha algo. ¿verdad? Pero bueno, que sean las autoridades de la tasa de seguridad vial las que den a conocer qué es lo que ha sucedido con estas compras. Desmienten que los vehículos comprados en la tasa de seguridad se asignen a funcionarios de entidades no beneficiadas. Este comunicado emitido en las últimas horas, el Comité de Administraciones y Adquisiciones del Fideicomiso del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional a la población dureña y la comunidad internacional informa que en el periodo de 2012 a 2017, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad decidió, Fortalecer la capacidad logística de los diferentes beneficiarios del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, autorizando la compra de 2.317 vehículos con una inversión de 756 millones de lempiras financiada con recursos provenientes de la tasa de seguridad poblacional, con el propósito de apoyar de manera más contundente el combate contra las estructuras criminales del país que la adquisición de la flota vehicular en mención incluye 900 vehículos tipo pickup, 1.000 motocicletas, 50 ambulancias, 46 buses asignados a centros penitenciarios y órganos de seguridad del Estado, así como la adquisición de 109 carros entre blindados y no blindados. Esto se ha cuestionado. ¿no? esta compra de 109 carros entre blindados y no blindados, que estos blindados se los están dando hasta por dos a gente que nada que ver, es lo que se denunció hoy en medios de comunicación, no lo decimos nosotros, es lo que han dado a conocer muchas personas incómodas porque para comprar y asignar carros blindados a personas que nada que ver con el tema de la seguridad solamente porque son hijos o grandes funcionarios, eh, no grandes funcionarios porque sean la gran cosa que se desempeñe en el Estado Sino porque son de los, que mismo, de los mismos que han estado mamando de la teta del Estado por muchos años Pues eh, fácilmente eh, se, se los asignan ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que da a conocer los funcionarios de la tasa de seguridad 109 carros entre blindados y no blindados mismo que son utilizados exclusivamente por operadores de justicia y personas con medidas de protección. El Comité de Administración y Adquisiciones del Fideicomiso del Fondo de Protección y Seguridad niega categóricamente que los vehículos adquiridos hayan sido asignados a funcionarios que no son beneficiarios directos de la tasa de seguridad. Como irresponsablemente lo dio a conocer este día un medio local capitalino. Se reafirma que todos los vehículos adquiridos bajo el financiamiento de la tasa poblacional son de uso exclusivo para los beneficiarios directos de la tasa de seguridad, tal y como lo ordena el artículo 4 del de Fideicomiso. Bueno, juzgue usted. Esto es lo que está dando a conocer eh, las autoridades con respecto a a este fondo de la tasa poblacional y la compra de estos eh, vehículos, eh, eh, más de dos mil vehículos, según lo que se da a conocer. Bueno, continuamos con las noticias aquí en el reportero Honduras. Y cómo quedó al final, la cómo quedó al final las inscripciones de candidaturas independientes en el Consejo Nacional Electoral. El secretario del de Consejo Nacional Electoral, Alejandro Martínez, dio a conocer en las últimas horas que se recibieron 33 candidaturas independientes al cierre del plazo eh, que se tenía previsto el domingo 6 de junio para participar en los comicios generales del de próximo mes de noviembre. Las 33 candidaturas son 29 para corporaciones municipales, 3 en el nivel presidencial y 1 para diputados. Entre las candidaturas para gobiernos municipales figuran Juticalpa en Olancho, Esparta Atlántida, Tela Atlántida, Ciguatepeque en Comayagua, La Libertad Comayagua, San Pedro Sula, Cortés, Santa Rosa de Copán, Morazán Lloro, El Paraíso, Alauca, Choluteca, Las Lajas, Comayagua, Talanga, Tocoa y La Masica. Esos son los lugares donde se han dado candidaturas independientes. Bueno, así va a estar el panorama con respecto a las, elecciones, eh, a las elecciones el próximo 28 de noviembre Nos vamos a la última noticia en el campo nacional Incineran y aseguran más de una manzana con plantas de marihuana en Tocoa, en el departamento de Colón tras operaciones permanentes en el departamento de Colón, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, por medio de la Fuerza de Tarea Conjunta Satrush y la lucha contra el narcotráfico, incautaron e incineraron 1.500 plantas de marihuana en el sector de Las Mangas, en Tocoa. En la zona también se realizó el decomiso de tres estructuras de madera, 20 libras de hierba seca y 50 libras de semillas de marihuana. Las plantas que se encontraron tenían más de un metro y medio eh, eh, o metro y medio de desarrollo. A esto se suman algunas estructuras de madera que eran empleadas para el secado y empaque del alucinógeno, según lo que dio a conocer el portavoz de las Fuerzas Armadas, José Cuello. El entrevistado... Comentó que desde enero a la fecha las fuerzas del orden han cortado e incinerado 97.600 plantas de marihuana De 2014 a la fecha suman más de 3 millones de esta droga que se han logrado incinerar Nos vamos ahora al campo internacional En Nicaragua se pone complicada la situación con el régimen de Daniel Ortega y pues prácticamente tiene cerradas todas las posibilidades a que alguien pueda aspirar a la presidencia de la república o a, un, a algún cargo público miren lo que ha sucedido con este candidato presidencial opositor, la policía de Nicaragua detuvo este día al aspirante presidencial opositor Félix Maradiaga tras citarlo a rendir declaración durante más de cuatro horas, informaron Informaron fuentes oficiales y de su equipo de campaña Un comunicado de la policía confirmó que el líder político precandidato Por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco Fue arrestado en Managua Y está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera, entre otros supuestos delitos. Bueno, en estos regímenes, dig, regímenes dictatoriales se inventan unas figuras delictivas que, bueno, solo ellos las pueden aplicar porque son dictaduras. Maradiaga es el tercer aspirante opositor a la presidencia que resulta detenido en la última semana en Nicaragua. El Poder Judicial mantiene bajo arresto domiciliario y vigilancia policial a la periodista cristiana Chamorro desde hace seis días, mientras que el lunes envió a prisión por tres meses al economista y ex diplomático Arturo Cruz. El equipo de campaña de Mara Diaga indicó en una nota de prensa que el político fue interceptado por la policía junto a su chofer y su abogado Roger Reyes. Una vez que habían salido del edificio de la fiscalía y calificó su detención como ilegal. Bueno, y en Perú, ¿cómo continúa el recuento eh, luego de las eh, de ese balotaje que se ha dado en las últimas horas? Dos días después del balotaje presidencial en Perú, el izquierdista Pedro Castillo superaba este día a la derechista Keiko Fujimori, por una mínima diferencia en una elección que mantiene en vilo al país en medio de críticas a Fujimori por sugerir fraude, sin presentar pruebas concretas. Según los conteos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con el 97% de las boletas revisadas, Castillo sumaba 50,2% y Fujimori 49,7%, una diferencia de 69,623 votos. Bastante reñido este balotaje. Las autoridades según, eh, o seguían recibiendo votos, la mayoría del de exterior, pero también de las zonas más remotas del país que surcan ríos o salen en mulas. Eh, de aldeas sin eh, de aldeas sin que eh, sin carreteras sin carreteras bueno esto es lo que sucede allá en Perú hoy se ha dado la caída de varios eh, sitios web hoy se ha dado la caída de varios sitios web portales de varios medios en todo el mundo y de algunos gobiernos dejaron de funcionar este día Varias páginas en Internet de importantes medios de comunicación del mundo y de instituciones oficiales como la Casa Blanca o el gobierno británico, la plataforma Reddit o el sistema de pago PayPal sufrieron importantes problemas de acceso este martes. El origen del problema parece ser el gran suministrador de servicios informáticos estadounidense, Festly, según admi admi admitió la propia compañía. Desde las 10 horas, GMT las páginas en internet de medios de comunicación como el New York Times, Le Monde, BBC, eh, El Guardián, Financial Times o El Mundo no se podían consultar u ofrecían un acceso intermitente. La página www.gov.uk que engloba a los diferentes ministerios del Ejecutivo británico y permite realizar trámites oficiales, daba un mensaje de error y afirmaba estar indisponible. Bueno, esto es lo que sucedió hoy. Y por último, para no quedarnos sin ofrecer los detalles de la visita de Kamala, Harry a, eh, Kamala Harris a México, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su visita a México reconoció la crueldad en la política migratoria de Donald Trump, en la que se separaba a las familias migrantes. Los niños eran encerrados mientras sus padres eran deportados. En una conferencia de prensa desde el Hotel Sofitel, en Avenida Reforma, la número 2 del gobierno estadounidense, explicó la dificultad que implica la reunión de familias, pero aseveró que ni ella ni el presidente Joe Biden se darán por vencidos, a pesar de que cientas siguen distanciadas. Es el, lo que ha dado a conocer Kamala Harris hoy, allí en su visita a México, tras reunirse con el presidente de ese país. Amlo, Andrés Manuel López Obrador. Así que así están las cosas en Honduras, así están las cosas en el mundo. Muchos mensajes nos han estado cayendo a nuestro número en el WhatsApp, el 9914-0166. Eh, en los próximos minutos van a dar a conocer información los personeros de la tasa de seguridad, en declaraciones para dar más detalles con respecto a... A esto que se ha cuestionado en las últimas horas sobre la adquisición de vehículos, pero no solamente la adquisición y, y la asignación a los entes de seguridad del Estado, sino que lo que se cuestiona es que se entreguen o se asignen a funcionarios que no tienen nada que ver con este tema de la seguridad del Estado. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en nuestra emisión de Sinfo Noticias. Agradecemos a ustedes el favor de su atención. Les invitamos para el día de mañana a la misma hora para que esté pendiente de lo sucedido en el planeta y en nuestro territorio hondureño. Muchas gracias. Soy el periodista Alex Espinal desde la redacción del Reportero Honduras. Que pasen una feliz noche, una feliz tarde, una feliz mañana, donde quiera que se encuentren. Hasta pronto. Esto fue Sinfo Noticias. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Por ahora visita nuestro diario digital, elreportero.hn. Somos el reportero Honduras.